levantó la mano, alzó el cuchillo y cuando fue a el golpe en el cuerpo de Shah, fijaros que era cosa muy grande. Y muchas veces decimos, hay que estar atento a la palabra de Dios, hay que estar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 con ese espíritu, escuchando al espíritu de Dios, a ver qué nos manda que hagamos, a ver qué queremos que hagamos, qué tenemos que decir a la congregación, qué tenemos que testificar a los hermanos, qué necesita un hermano si está enfadado conmigo, si yo haría he alguna cosa mal, si has cometido alguna injusticia con tu hermano y cuando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 Vanidad y soberbia porque él tenía que dar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados él tenía que derramar su luz sobre nosotros él tenía que pagar el precio por toda la desobediencia que nosotros hacemos cuando no entramos en un cuerpo espiritual y él se está dando espiritualmente no en la carne, se está dando todos los días a la cruz por cualquier hermano que quiera caer. Él lo está haciendo lo que hay porque las personas hemos mucho a caer en la pena y en el dolor cuando vemos una persona de carne clavada en una cruz, chorreando sangre, dando los últimos momentos de su agonía. Y yo sé que todos nosotros, todos que estamos aquí, nos pondríamos de rodillas llorando y gritando. Pero es que todos los días, todos los días, lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. En un estado espiritual, para cualquier hijo que está llamando, está clavándose la cruz. para que entre en el camino de Dios y reciba la luz del Espíritu Santo Gloria a su nombre Gloria a Jesucristo el único que no tuvo sustituto no pudo sustituirlo ningún hombre porque ningún hombre era apto para darse a la cruz cuanto era todos los hombres pecadores y él era el Cordero de Dios que no abrió su boca que fue maniatado, que no produjo sacrificadores él cerró su boca y aunque allí dice que vio legiones de satánicos allí dice que H mayúscula, porque hay hombres ricos, porque hay hombres que no llegamos ni a una H minúscula, pero él cogiendo la imagen y semejante de Dios en hombre empieza a asomar esa H mayúscula de hombre, viene a esa H mayúscula de hombre. Padre, ¡Ale! alabado sea a su nombre, alabado sea a su nombre. como hombre, ha edificado al hombre a semejanza de Jesucristo. ¡Ale! Y tenemos que recuperar esa H mayúscula de hombre-hombre. Porque hay hombres ricos y tenemos que elevarnos a ser hombres. De hombre, porque Jesucristo no padeció ni testificó como Dios. ¡Ale! Él lo hizo como hombre por cuanto lo tenía que dar. Como hombre y tenía que darme una esperanza de ser hombres hombres hombre es capaz de entregar a tu hermano hombre capaz de ayudar a una hermana hombre es capaz de hacer las obras en la fe y mientras no hagas eso tu H no se vuelve nunca mayúscula sigue siendo minúscula porque no has dejado ser hombre hombre con la fe de Abraham esas cosas a nosotros nos ha prometido esas cosas a nosotros nos ha prometido que matemos a nuestro hijo porque no dios no quería matar a, a Isaac Dios quería adelantar el tiempo para que diera la muerte de su único hijo unigénito que iba a ser el salvador del mundo no tenía ninguna intención de es un Dios pagano que tiene sacrificios y tiene ansia de sangre. ¡Amén! Dios no quería matar a Isaac, quería identificar, quería preparar, quería adelantar que venía el Salvador, aquel que había prometido. Abraham lo entendió muy bien. Él dijo, aunque lo cabe, aunque lo dejuegue, me lo vas a levantar. Porque tengo toda confianza en ti. Y porque eres el Dios Todopoderoso. Y Dios no engaña en sus promesas. Alabado sea el Señor. Glorificado sea su nombre. En primera de crónicas 3.1 nos dice bien claro. Jehová dice no se satisface de sacrificios que no se satisface de la sangre de los corderos de los carneros que lo que quiere es que obedezca la palabra de Dios y tenga favor con tus hermanos y ya lo está diciendo en crónicas y ya lo está diciendo que cuando Salomón, el hijo de David edificó el templo de Jerusalén en la tierra de Moria leerlo muy bien no hay equivocación que Dios mandó a Abraham donde iba a ser a Jerusalén y donde iba a subir su hijo, así como Isaac dice que sube al monte, cargado con la leña iba a subir al monte de Bogotá, al monte llamado de que la calavera, para sacrificarse él mismo ¿Hais entendido? ¿Hais entendido? Se si sacrificó Dios Dios se hizo hombre, bajó a la bajeza del hombre que no una mayúscula para recuperarlo y se hizo hombre y allí entregó su carne y su sangre, De allí agonizó y allí como hombre dijo Padre en tus manos recomiendo el Espíritu y lo dijo como hombre y lo dijo para enseñarnos a nosotros. Y eso tenemos que hacer en todo momento, cuando estemos atribulados a cuando tengamos frío. Padre, Padre, en tus manos recomiendo mi frialdad para que me des espíritu para poder testificar. Padre, en tus manos recomiendo mis expresiones. Pero hay que tener la fe de Abraham, hay que tener propia confianza en Dios que es Padre nuestro y Jesucristo como hombre, nuestro hermano mayor, aquel que recuperó la H mayúscula, esa H que podemos recuperarlo todos de nosotros, aunque tú seas débil, aunque tú seas la no aunque tú no tengas confianza en Dios. En nuestro Señor Jesucristo. Por último término que quiero acabar, quiero deciros una cosa. Y algún día lo predicaremos. Un chavalico. Y digo un chavalico, de muy poco peso. No tenía nada en sus manos. invita a un gigante de tres metros. Estaba desafiando al poder de Dios. Aquellos hijos de Israel que decían que tenían la fe de Cristo, que todos escapaban de su presencia. Dijo, yo aquí estoy para vencerlo en el nombre de Dios. Y el rey Saúl lo quiso vestir con sus armaduras. Le dio su espada, le dio su casco. Y dijo él, no confío en la fe de Dios a mí, a mí. y aunque tenga vestido con una piel de pastor y una onda en mi mano y él con toda esa espada que tiene él acorazado, él es el de tres metros yo con la fe de Cristo si yo estoy con Cristo, ¿quién contra mí? ¡Ale! amado sea el Señor porque no podemos poner yo no podemos poner ni el casco de las religiones falsas ni la coraza de las religiones de la magia ni aquello que no tiene ningún esfuerzo en el hombre, que todo quiere ser magia, en cuanto tú no puedas hacer ningún esfuerzo que el hombre está mudado a no querer sacrificarse y cuando digo sacrificarse quiero que lo entendáis bien hacer un esfuerzo en su espíritu, hacer un esfuerzo por otro hermano aunque le cueste porque el evangelio es el fuerte Autopista o como agua tranquila, cuando Jesucristo dice que tuvo que calmar las chapas que estaban turbulentas Pero cuando a ti te más te llenas. A Dios, como la tuvo David. Y no se asustó delante de un hombre que medía tres metros muy bien al mar. Y él solamente con una onda con cinco piedras planas lo derrotó. Y no quiso, y no quiso ninguna religión, sino la confianza en Dios. La fe en Dios. Y el hombre, con la fe de Dios. Vuelvo a decir para terminar este mensaje. <risa> Jesucristo nos dijo, si tuvierais la fe como un granico de mostaza, moveríais montañas. ¡Amén! Y yo creo en esa palabra. ¡Amén! Y si yo no puedo mover montañas porque aún no tengo la suficiente fe, pero Dios que sabe que nosotros nuestros hijos somos fieles a Él, algún día se vamos. y como he sentido tanto gozo de Dios en las oraciones en el monte y las mujeres en el local cuando vengamos a oír la palabra de Dios entrar en ese mismo espíritu que es el Dios de la oración el mismo que es el Dios de la palabra el mismo que es el Dios de los canticos el mismo que es el Dios de la obra el mismo O sea tu nombre Jehová. Rey de Reyes señores y Señor de Señores. tu nombre es Jehová. yo vivía en el pecado creyendo saberlo todo pero estaba equivocado porque mi vida era un calvario Y ahora conozco a Jesucristo, quien es quien me ha salvado Y ahora puedo gritar con fobas que es quien me ha salvado Ya no quiero servir al mundo, ahora sigo al Salvador Que me da vida y salvó mi corazón. Él derramó su sangre. mío, lo que te quiero decir, no te olvides del camino que el Señor ha puesto en ti, lucha la buena batalla. sea tu nombre, Jehová. Rey de Reyes, Señor de Señor, tu nombre